le meto sazón como teo sin miedo que la piba y lo pibes le duro al perreo que esta noche no se hizo va cobarde Bra, y hoy corre a que no hay. Soy hizo y los puse a correr pero no provoque después te va a doler el brazo no va a torcer estoy mejor que ayer no soy Gucci ni Cartier el error en la cara te lo voy a perder Soy hizo y los puse a correr pero Doler el brazo no va a torcer rato Y mejor que ayer, no soy Gucci ni Cartier Lerra en la cara te lo voy a aprender Con mi pana que tan curao todo loco estamos de jarana y un julepe Le damos ese topo lo que de verdad se la bancan Somos bocos al que se pase con ellos El sabí el que le di loco Acá sin factura Estamos instalados como la cuarenta en la cintura Ninguno se apresura, me siguiendo a la bebidura. Llego con mi barra y quedo como el king. Sigo invicto, no me importa. Igual me subo al ring. No soy yo, pero cualquiera me reza. Son 40 barras, dispara pa tu cabeza. Esto es reggaetón de la mata. Cuando agarro el beat, ninguna barra se me escapa. Yo no soy agrandado, pero sé que de lejos se ve mi chapa. Soy Sueno disparatado como un carro. Cuando de deshago descalzo pa la calle. Siempre ready, siempre listo para el bardo. Mi bando se pone heavy. Blanco se queda cuando ve que se suena Freddy mientras vos hablas de mí, de mí también hablas de Lady. No van a hacer que me encierre Yo salgo para la calle, no hace falta que me enfierre Y para los giles tenemos un R veo una llama pa' hacer que mi compas te entierre Entramos pa' la de con ropa deportiva Le damos chandona a tu guacha y se motiva Tiramos la positiva, rechazó la negativa La tuya anda con todo y la mía es exclusiva. Sé que mi momento llegará y sabré quién se quedará El que humilde, que no pueda, callar o intentará Ustedes son títeres, eso no es de mi interés Mete mano ¿No en donde sea y guacho va a ser al revés Le faltan piña y le sobran berretines. Si hay que pelear, peleamos. Pero sé que soy esposa de guachines. Con un tramutina se hacen los espadachines. No es patines, tené cuidado por donde camine. No me callo, hago que respete mi apellido. Con cualquiera me mido y no me creo bandido. Con más chico que sea, yo soy bien agradecido. Hasta lo que no tengo, me lo tengo merecido. No compramos con los casper de 500 seguidores. Solo son habladores, en eso sí son mejores. No compramos con fantasma nosotros ni convertimos. Ni lo dudamos, la gorra te la partimos. Y ando. La liga matando con flow agresivo por calle pasando y ando Rompiendo la pista por donde tu hacha se pasea bailando